Bueno, buenos días, eh, bienvenidos. Muchas, muchas gracias por haber venido a esta a este InfoDay 2023. Uh, mi nombre es Alfonso Valencia, soy el director del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center. Y bueno, primero quería decir que es eh, un placer estar aquí hoy. Uh, muchas gracias a, al Clinic al, al doctor Castel por, por uh, acogernos en esta, esta jornada de aquí. Y, y obviamente, muy especialmente a Xavier Pastor y a su equipo, que son los que han organizado todo este, todo este evento. Uh, simplemente quería, quería reflejar que esto es eh, para nosotros muy importante. Esto es parte de una colaboración entre, una de las partes de la colaboración entre el Barcelona Supercomputing Center y el, y el Clinic. Uh, eh, una colaboración que en este caso se va a referir a los datos en las historias clínicas y el eh, procesamiento del lenguaje natural y la extracción de los datos, pero que también se extiende a otros, a otros ámbitos, también a los datos estructurados, a los modelos, a la genómica, a, a enfermedades respiratorias. Para nosotros es... Eh, es fundamental esta colaboración que nos ancla en, el, en, el, en los problemas reales de la medicina y no nos deja divagar completamente en el mundo computacional y estamos muy contentos de, de, de que el, el clinic sea para el BSC el principal colaborador en el ámbito, en el ámbito clínico. En el, en el caso de la, del, del procesamiento del lenguaje natural, obviamente es un área especialmente eh, interesante y además que estos días está súper de moda con todas las cosas que están pasando. Uno de mis colegas en el BSC me preguntaba ayer si el CHAP GPT no había resuelto ya todos los problemas de la aplicación en medicina <risa> y si los médicos no lo estaban usando ya. Que Bueno, afortunadamente no, porque <risa> esto podría ser un desastre. Creo que uh, por una parte es súper excitante todo lo que está pasando en el ámbito general de procesamiento del lenguaje natural y a la velocidad increíble a la que están pasando cosas, pero también sabemos aquí, obviamente todos aquí somos conscientes, de que la aplicación a dominios específicos y especialmente la aplicación a la medicina tiene otra serie de connotaciones, otra serie de propiedades que lo hacen también muy interesante y también muy complejo. Y básicamente lo que vamos a hablar son de las interesantes complejidades de la aplicación del, de la, del procesamiento del lenguaje natural y de las nuevas técnicas al, a, al, ámbito, de la, al ámbito de la medicina. Desde mi punto de vista, lo que ha conseguido esta colaboración con un esfuerzo increíble por parte de, del Clinic en, en, en expertise y en, y en tiempo y la expertise del grupo de Martin Kralinger en el BSC, son resultados absolutamente increíbles, que yo no me hubiera creído hace tres años, digamos. Espero que luego, al cabo de unas horas, sea esta la, la impresión en general. Finalmente, quería, en esta breve introducción, referirme al ámbito en el que esto pasa. Obviamente todos sabemos que esto está pasando en el ámbito de la reorganización en Europa de los datos en el ámbito de salud, el European Health Data Space, eh, hacer accesibles datos a través de las fronteras y, y de un modo razonable. Esto inevitablemente va a encontrarse con unos problemas graves de organización de la información médica, problemas que además tienen mucho que ver con los distintos lenguajes con los que hay que lidiar. En este caso, aquí, eh, además, en una interesante mezcla de castellano-catalán con piezas en inglés. Entonces, eh, creo que es difícil que el European Angel Data Space progrese sin tener en cuenta estas diferencias que tienen que ver con las propiedades intrínsecas de cada sistema de salud. En, el caso, en nuestro caso, también vemos esto, aunque este proyecto no está financiado por, uh, por IMPACT, por el proyecto de medicina personalizada del Instituto de Salud Carlos III, obviamente participando el Clinic y nosotros muy, de, muy decididamente en, en IMPACT, particularmente en IMPACT Data. Este proyecto es como muy complementario a todos los esfuerzos de IMPACT Data, Impact Data en federación y acceso a los datos genómicos y clínicos. Una parte de los datos clínicos es este esfuerzo de digitalización de los historiales clínicos. Por tanto, no está financiado por Impact Data, pero sí que es una parte que nosotros vemos como muy complementaria tanto a Impact Data como al, al desarrollo del European Health Data Space, quien sí financia este esfuerzo. Es el plan de tecnologías de lenguaje de la Secretaría de Estado de, Inteligencia, de Digitalización e Inteligencia Artificial, la SEDIA, a la que obviamente estamos muy agradecidos para, por, su, por su soporte a través de estos años. El, el Barcelona Supercomputing Center es el, la entidad que implementa el plan de tecnologías de lenguaje de la SEDIA. Desafortunadamente, Jesús Pinilla, de la sedia que iba a estar con nosotros hoy, y a hacer parte de esta introducción, no ha podido venir por, por problemas personales, pero bueno, pues aquí, uh, eh, de su parte, pues eh, doy también la bienvenida a los asistentes. El plan, esta parte de, de la implementación de las tecnologías de lenguaje en el ámbito de salud, se consideró dentro del plan de tecnologías de lenguaje siempre como la, eh, el plan vertical más importante, porque era... El, el área más compleja en su momento también era el área más desarrollada en tecnologías de lenguaje y por tanto hemos venido desarrollando este trabajo con esta financiación del plan de tecnologías de lenguaje y repito mi agradecimiento por, este, por su soporte a través de los años y la financiación. Y desde mi punto de vista, muchas gracias por esa introducción y cedo la palabra al doctor Espíritu. Muchas gracias, Alfonso. Primero de todo, presentarme porque posiblemente en esta audiencia la mayoría no, no me conocen. Yo me llamo Toni Castells, soy digestólogo, soy investigador de IDIBAPS y profesor de la Facultad de Medicina y en estos momentos ocupo la dirección médica de, del hospital. ¿no? Y hago esta pequeña introducción para daros la bienvenida en nombre de todas estas instituciones, que son tres, pero son una. ¿no? Estamos hoy en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, y por tanto, un su nombre, bienvenido pero también en el hospital clínico y el IVAPS nuestro instituto de, de investigación esta simbiosis de las tres entidades, nosotros la tenemos muy por mano, pero posiblemente mucha gente no, y creo que es importante destacarlo hoy en estos momentos, porque creo que para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción poder acoger esta jornada, porque esto entronca lo que hoy vais a hablar, y digo vais a hablar porque lamentablemente no me podré quedar eh, todo el rato, creo que entronca con una, eh, un objetivo eh, estratégico de las instituciones que hoy represento. ¿no? De hecho, esta fue una apuesta que iniciamos hace muchos años, eh, ya no sé si tres, cuatro o cinco con Xavier Pastor, de intentar que el esfuerzo que hacen los facultativos, los profesionales de, del hospital en su día a día se pueda traducir también en el ámbito de, de, de la investigación. ¿no? Este es un objetivo, el intentar combinar esta simbiosis entre la parte asistencial y la parte investigación. Yo creo que es bastante inherente a esta casa, yo, que me formé con el doctor Joan Rodés, que posiblemente muchos eh, lo, lo conocéis. Yo me acuerdo cuando entré de residente, lo primero que me dijo Filmeu, porque él siempre nos hablaba así, hijo mío, eh, no puedes hacer una buena asistencia si no haces una buena investigación. Y creo que esto o sea, y, eh, eh, no sé, lo hemos incorporado casi, diría yo, en nuestro genoma o en nuestro epigenoma, no sé exactamente eh, dónde pero realmente lo, lo creemos así. ¿no? De, digamos, eh, eh, estamos en una institución académica, una institución terciaria, que tenemos un volumen de pacientes importante, que tenemos que darle la mejor atención, pero creo que también tenemos que aprovechar toda esta información para mejorar nuestra práctica asistencial. ¿no? Y, y en este concepto empezamos ya estos cuatro o cinco años es la creación de este data ley que le llamamos, que quizás va más en el ámbito que hoy no se tratará tanto, ¿no? porque estamos utilizando los datos estructurados ¿no? de, de nuestro sistema de información, pero que evidentemente la complementación con los datos que se pueden obtener a partir del procesamiento del lenguaje natural es, eh, puede ser clave. ¿no? Y, y aquí, eh, permitidme que haga un, un agradecimiento especial al BSC, al Barcelona Supercomputing Center, el hecho de que nos haya considerado unos partners dignos de, de, de ellos para este proyecto y para muchos más que podamos llevar a cabo porque realmente nosotros podemos tener una parte del conocimiento conocimiento asistencial también del ámbito de, de la investigación pero nos falta un gran conocimiento que sin duda es vuestro eh, vuestro eh, punto fuerte no y creo que estas eh, estos partenariados no esta simbiosis es la forma que podemos avanzar tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito de la investigación creo que aquella mentalidad antigua de que uno lo puede hacer todo ha pasado la historia, eh, los trabajos multidisciplinares eh, o multicéntricos o multiorganización son los que nos pueden permitir avanzar con la potencia que, que hoy eh, necesitamos. ¿no? Por tanto, para mí eh, es un orgullo hoy poder dar la bienvenida aquí, acoger... Esta jornada, pero sobre todo dar a conocer y agradecer públicamente la colaboración con el BSC y que esperemos que pueda dar frutos durante muchos años. Nada más, bienvenidos todos los que estáis aquí y los que nos siguen en remoto y deseo firmemente que podáis disfrutar de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.